Os tengo totalmente claro que muchos de vosotros os habéis liado y en realidad ibais a la sesión del URU y grande. Vale, antes de que os vayáis, nos tenemos que sacar una foto vosotros. No pillamos esto en la vida, vamos. ¿no? Ahora os podéis decir, os hayáis guiado de sesión. A ver. Vale, pues vamos a empezar. Eh, antes de nada, por supuesto, eh, muchísimas gracias por estar aquí, si no os habéis equivocado, como decíamos. Eh, muchísimas gracias, por supuesto, a la organización. Conocemos bastante bien el trabajo que ha llevado a hacer esto, pero también a los patrocinadores, que desde luego sé que es un atópico, pero creedme que sin ellos realmente este evento no, no, se, no se estaría produciendo. ¿vale? gracias a todos. Por supuesto. Vale, vamos a empezar presentándonos, Rodri. Buenas, mi nombre bueno, es Rodrigo Cabello, para que no me conocáis. Trabajo como software Engineer en Play Conces y para mí es un placer estar en, en la orden aquí con todos vosotros, de verdad, y poder enseñaros pues, un poquito de Tendible Learning Concepts que es de lo que va a tratar un poquito la charla. Por supuesto, un placer estar aquí con mi compañero Pablo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Rodrigo no lo va a decir nunca porque es un tío súper super humilde, Vale, pero aquí tenemos al primer MVP de Inteligencia Artificial de España, yo creo que tiene su mérito. Vale, Ahí estamos. Gracias. Vale, yo, como, como comenta Rodríguez, soy Pablo Duval ¿vale? y hago cosas con datos en plain Concepts. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar, como os decíamos, de Deep Learning con, con César. Eh, y para empezar, me gustaría hablar un poco de qué es Deep Learning. De hecho, hay mucha confusión con los términos de Deep Learning. Eh, AI, eh, machine Learning, y la manera en que me gusta contarlos de un modo casi histórico. ¿vale? Me gusta muchísimo la historia, lo estaba comentando hace precisamente nada. Así que vamos a empezar por esta foto que me fascina, ¿vale? aquí estamos hablando de 1953, estamos hablando del Maniac, las personas que viste en esa foto, aparte de tener un increíble estilo vistiendo, ¿vale? estamos hablando de Paul Stein estamos hablando de eh, Nicolas eh, Metropolis. Que es el mismo metrópolis del algoritmo, por cierto, eh, y si os fijáis, tienen un pequeño juego de ajedrez. Y donde digo pequeño juego de ajedrez, eh, fijaros, con todas las columnas, contad las filas, sí. y evidentemente es un pequeño juego de ajedrez simplificado. ¿vale? Os pongo esta imagen principalmente porque esta es la primera vez que un ordenador eh, ganó a un humano en un. Teóricamente un juego de interés. ¿Vale? También es verdad, vamos a puntualizar las cosas, que ese humano era una persona que habían pillado por los álamos, que nunca había jugado al ajedrez y que le enseñaron durante tres días. ¿Vale? Algo de mérito Puede que le la historia, pero no deja de ser un, un reto significativo. ¿Vale? Más adelante, tres años más adelante, misma época, aparece el Perceptron, primera, primera eh, estructura capaz de aprender por entrenamiento. ¿Vale? No voy a entretenerme ahora en esta parte, pero como sabéis, pasándole el ground truth, pasándole un, un resultado que queremos obtener en base a unas entradas, vamos ajustando esos pesos. Eh, y eso es un, bueno, pues como digo, un proceso que podemos optimizar y hacer eh, mecánicamente o, como la primera vez que se hizo, electromecánicamente. ¿vale? Esto es la primera implementación de un perceptrón. Estamos hablando de una máquina que tenía 400 eh, sensores fotoeléctricos eh, para la recepción de la imagen, le ponían un papelito delante con unos dibujitos, con los números, con, con unas eh, marcas y tenía que identificarlas. ¿vale? Lo que más me fascina de este, de este escenario en concreto es, no sé si sabéis cómo ajustaban los pesos, pero los pesos eran potenciómetros y se ajustaban eléctricamente con motores. ¿vale? De hecho, esta es solo una de las dos a las que tenía dicho. ¿vale? bien estamos hablando de 1956 y veis a toda esta gente aquí súper feliz vale esta gente eh, estaba en la conferencia de Dartmouth y este es el momento en el que decidieron llamar a este campo inteligencia artificial vale y la razón por la que os estoy contando todo esto es simplemente para contaros de que esto no es algo nuevo vale estamos hablando de algo que tiene mucho tiempo estamos hablando de 56 por cierto fijaros en la persona que tenéis ahí en medio con esas gafitas, súper contento el tío. Vale, estamos hablando de Marvin Minsky, una persona que sería clave en la inteligencia artificial, pero también estamos hablando del villano de nuestra historia. Vale. Eh, mirad, muy poquito tiempo después, bueno, no tan poco tiempo después, pues en el 65, aparecen los perceptores multicapa. No voy a entrar en detalles, pero básicamente es eh, la primera estructura que es... es básicamente una red neuronal. ¿vale? Las redes neuronales son eh, unas eh, generalizaciones de los perceptores multicapa. ¿vale? Bien, hasta aquí todo maravilloso. Hasta que llega el invierno. Madera de ¿vale? la IA, Por supuesto. ¿Y a qué se debe? Pues se debe al, al amigo de las gafitas que veíamos antes riéndose en Dartmouth. ¿vale? Estamos hablando de Minsky, estamos hablando de su amigo Popert, ¿vale? que publican un libro que se llama Perceptrones. Y no sé vosotros, pero si yo leo un libro que se llama Perceptrones, espero que ese libro deje en buen lugar a los Perceptrones. ¿vale? Pues no, no era el caso. ¿vale? Y todo por la tontería de que Aparentemente, matemáticamente, se podía demostrar que no fue el caso, que no podían aprender ciertas funciones sencillas como la EXOR. ¿vale? Que yo digo que no fue el caso. Pero esto fue relevante porque durante muchos años se impidió trabajar en redes neuronales, en perceptores multicapa. Esto congeló totalmente la, la investigación durante muchos años. ¿Qué hacíamos entonces? ¿Qué hacíamos, Rodríguez? <risa> bueno, a ver... Eh, no sé si tenemos que decir esto, pero bueno... Ahí, <risa> en este caso, cogíamos expertos Físicamente, con este conocimiento ahí, ¿vale? creamos muchísimos árboles de decisiones con muchísimas posibilidades, muchísimos if dense enorme y esto lo llamamos Sistemas Expertos, que es el nombrecito que hay, ¿vale? Así que, bueno, fue vale. una solución mediana, pero... Mmm, me ¿Veis me que no pongo ni imágenes ni dibujos ni nada porque me costaba encontrar algo, algo apropiado? Lo más cercano era el trollface Face, ¿vale? No lo voy a poner. ¿Vale? vale ¿Qué hicimos entonces? Dimos un saltito más para atrás a gente de hace más tiempo y que vestía aún mejor. ¿Vale? En este caso, estamos hablando de Charles Garton ¿vale? Básicamente, miramos hacia atrás, hacia los modelos estadísticos matemáticos y lo que decidimos fue utilizar los ordenadores para calcular estos modelos mucho más simples eh, y trabajar por estos modelos tradicionales Estamos hablando de regresiones tradicionales, estamos hablando de clasificaciones tradicionales ¿vale? Cosas que computacionalmente, desde un punto de vista de dimensionalidad, de dimensionalidad perdón, no eran prohibitivos ¿vale? Estuvimos durante un tiempo trabajando con estos modelos, seguimos trabajando con ellos, hasta que afortunadamente, esta persona que vais a ver aquí, Joe uh, Hinton, eh, que es, por cierto, está muy de moda porque hace un año ha vuelto una vez más a revolucionar este campo con CapsulesNet, pero es principalmente conocido porque fue una de las personas que, eh, bueno, básicamente defendió Backpropagation como un modelo para el entrenamiento de las redes neuronales, eh, básicamente desde el momento en el que publicó un paper, que no lo publicó el sol, como suele pasar, pero se llevó la gloria, eh, todo el, el veto que teníamos a las redes neuronales eh, se levantó y afortunadamente ya pudimos llegar a este punto de aquí, ¿vale? que son las redes neuronales convolucionales, Deep Learning, los modelos profundos. ¿vale? Deep Learning no es más que modelos basados en principalmente en redes, en redes neuronales, eh, con una dimensionalidad muy alta, con muchas capas, muchísima dimensionalidad. ¿vale? Esto es AlexNet, esta fue la, la primera red neuronal eh, convolucional que se entrenaba en GPU, que utilizaba ReLU como función de activación, fue la primera mu en muchas áreas, en muchas cosas, eh, y es casi, podríamos decir, el inicio de deep learning, y es de lo que vamos a hablar hoy. En, en ¿Para qué utilizamos estas redes neuronales? ¿Para qué utilizamos modelos de deep learning? Todos estamos muy familiarizados con eh, Deep Learning para análisis de imágenes, para clasificación, segmentación. Os adelanto y hago un pequeño spoiler. Lo siento, Rodri, te voy a hacer spoiler, pero es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. ¿vale? Sin embargo, hay muchos otros escenarios. Hay escenarios de sonido, que además me apasionan, me encantan los escenarios de sonido. Por ejemplo, intentar identificar el fraude, saber si una voz que se está llamando un concepto es la misma persona que ha llamado en otras ocasiones, pero incluso tenemos escenarios eh, mucho más chulos. Pensad, por ejemplo, en el, la transferencia de estilo, ¿Vale? Todos hemos visto las transferencias de estilo artístico en el cual yo le paso una foto y ese estilo, eh, esa foto me la aplica un estilo, por ejemplo, de Van Gogh, me aplica un estilo mosaico a la imagen y me hace esa conversión. Bien, eso se puede hacer con, con audio también, ¿vale? Yo tengo una voz, no lo necesito, porque yo tengo una voz espectacular, ¿vale? Pero imaginaos que no me gustara mi voz. Yo podría coger audiolibros de Morgan Freeman y hablar como Morgan Freeman. Pero yo no lo necesito, ¿vale? Quede claro. Bien. Eh... Siguiendo un poco, tenemos también escenarios de análisis de texto, extracción de conocimiento. Rodri, en particular, es una persona que bueno, controla muchísimo del tema y además la apasiona, así que no te voy a destrozar nada de aquí. Vaya, y otros escenarios más tradicionales, análisis de señal, por ejemplo, en series temporales con eh, redes recurrentes, etc. ¿Vale? Hay muchos, muchos escenarios. Yo os recomiendo para que veáis estos escenarios. Eh, una de las cosas que yo tengo como truco, ¿vale? Eh, sigo un, un subreddit en el cual todas las semanas hacen un resumen de papers publicados en el archive con ideas muy interesantes. Hace muy, muy poquito, por ejemplo, anunciaron uno que se llama Aprendiendo a ver en la oscuridad, en el cual se cogen imágenes con muy poca luz o prácticamente negras y se restaura el contenido con redes neuronales convolucionales. Es espectacular, ¿vale? Si no estáis muy familiarizados con la lectura de Papers, o si valoráis mejor vuestro tiempo, que también puede pasar, os recomiendo otras páginas como, en este caso, ILAB, que es una página de Microsoft con la que hemos tenido la suerte de, de ayudar en el desarrollo tanto de la página como de lo que os voy a enseñar en un momento eh, desde Plain Concepts, en la cual vais a tener una lista de eh, escenarios, eh, implementaciones, acceso a GitHub, explicaciones, etc. ¿Vale? Entonces, Rodri, si te parece, vale. vamos a ver... Creo que ya te adelantaste tú. Sí, sí, ya está bien. <risa> Muy firme. Estaba buscando. Bueno, aquí directamente le podemos. Lo bueno es que podemos generar imágenes ¿vale? que queramos. Por ejemplo, le podemos dar una descripción de, de un pájaro en este contexto y podemos, nos va a generar distintas imágenes con la descripción que le demos para hacer un procesamiento de lenguaje natural, que habíamos pasado y nos va a generar estas imágenes. ¿vale? Entonces, le podemos decir. voy a hacer traducción simultánea para los que no sepáis quiero un pájaro azul con... ¿qué vas a poner? con un pico corto Aviso que esto puede dar mucho miedo sí. bueno, todos son bastante razonables bueno. eh, no ha aparecido un pájaro con dos cabezas ni nada bueno, es el de abajo parece que está comiendo toda la miga de pan del retiro <risa> Vale. os recomiendo que cacharréis con esto, pero sobre todo que veáis los papers en este caso lo que estamos haciendo y esta es la última parte ya de la teórica, ¿no? Pero me gustaría que lo vierais. Es un modelo que se llama redes eh, generacionales adversarias. Redes generacionales porque lo que hacen es generar píxeles, generan imagen que no existe en ningún sitio, se la está inventando, y adversarias porque vamos a tener un modelo que va a intentar eh, generar ruido y otro modelo que va a intentar distinguir ese ruido de una imagen que tenga en el catálogo que esté clasificada como un pájaro azul con pico corto. ¿vale? Si es capaz de engañar al sistema, publica esa imagen. ¿Vale? ese es el, el funcionamiento bastante espectacular entonces vamos a volver a los slides gracias muy bien seguro que os encanta esto ¿vale queréis saber cómo hacer esto ¿vale en, en vuestros escenarios qué es lo que necesitáis para esto necesitáis lo primero GPUs ¿vale olvidaros de intentar entrenar esto en máquinas solo con CPU ¿vale todos los modelos de los que vamos a hablar a partir de ahora ¿Vale? Son modelos bastante costosos, van a requerir eh, unos entrenamientos complejos, principalmente por una grandísima dimensionalidad, con lo cual tenemos que ir por GPUs con CUDA y posiblemente, de hecho, múltiples GPUs en, una, en cada máquina y múltiples máquinas. ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Memoria, a patadas. ¿vale? Pero lo más importante que necesitamos, como siempre suele ser el caso, es un plan. ¿vale? Y en este caso, nuestro plan es, ¿qué voy a hacer con mis modelos una vez que los tenga? Que, primero, ¿cómo voy a entrenar ese modelo? Y una vez que tenga el modelo entrenado, ¿Cómo voy a servirlo a mis aplicaciones como servicios eh, publicados en una API? ¿Cómo voy a garantizar que escalen eh, en un clúster de Kubernetes? Todo eso va a ser relevante para, para nuestra empresa. Además, si en nuestra organización o en nuestro cliente va a haber múltiples modelos, tenemos que tener un mecanismo que nos permita controlar el ciclo de vida de cada uno de esos modelos, un catálogo, etc. Por eso esta parte del plan es muy importante. Bien, ¿cómo llevamos esto a la realidad? En nuestro mundo, que ya sabéis que nuestro mundo es, en eh, nuestro caso, de Play sí, Content, sí. es un mundo totalmente Microsoft, ¿cómo llevamos esto a la práctica en el mundo de Microsoft? Esto ya está desactualizado. Después de Villa, de <risa> pero estamos preparados. <risa> preparado, Estoy preparado, preparado. Preparado. <risa> Como dice Rodri, esta slide está desactualizada. Eh, esto es parte del ecosistema de AI de Microsoft, no completo. ¿vale? Hay algunas partes que han recibido modificaciones muy importantes. El pro la propia plataforma de Machine Learning. Está en pleno proceso de transformación y además creo que es una transformación que a los que estamos trabajando con, con ello nos encanta. Eh, además de ello, los servicios cognitivos, en el caso de que nos podamos apañar, con servicios cognitivos eh, también están recibiendo una serie de modificaciones muy, muy, muy relevantes, algunas relacionadas con Onex y los modelos custom que hablaremos dentro de un ratito. También vamos a tener mejoras en la parte de en la parte de Bot Framework. Ya sabéis, desde que salió la Gea definitiva hubieron cambios bastante bastante eh, severos. Y, muy importante para lo que vamos a hablar hoy, y yo creo que además en una dirección muy, muy buena, eh, tenemos cambios en las herramientas, en el tooling de, de IA, de, de Visual Studio y de Visual Studio. Vale. Eh, a mayores de esto tenemos nuevas, quizás tenemos ML.net, una librería nueva en .net para hacer eh, machine learning, ¿vale? eh, nos permite crear pipelines eh, con transformaciones, manipulaciones de datos, llevarlo al un modelo, un super vector machine, a, a lo que corresponda desde el propio .net. Eh, tenemos WinML como motor de inferencia. Eh, Habréis visto algunas demos en las cuales tenemos desde el propio portátil cualquier máquina con un Windows eh, 10 RS4 o superior. Puede inferir modelos de visión artificial, de audio, de lo que sea, eh, siempre que ese modelo esté en un formato del que hablaremos en un ratito, que es ONEX. Eh, y por último, eh, las librerías de conectan tanto para ONEX como TensorFlow. ¿vale? Vamos a hablar muy muy rápido de los servicios cognitivos, tan rápido que solamente diré: eh, si podéis usar los servicios cognitivos, usarlos. ¿vale? De lo que vamos a hablar Rodri y yo en un ratito es solamente el fallback plan. Es cuando tengo que hacer un modelo específico mío, personalizado, un entrenamiento. Eh, para algo muy muy puntual y los preentrenamientos en Microsoft no nos sirven, es cuando tenemos que montarnos lo que nos vamos a montar ahora. Pero los servicios cognitivos están francamente muy bien. Ha habido muchas modificaciones últimamente, sobre todo todos los servicios custom, en los cuales ahora podemos descargarnos el modelo entrenado, el modelo común Onyx, eh, podemos hacer un transfer learning, es decir, las últimas capas del modelo podemos reentrenarlas, con lo cual podemos personalizar esos modelos para nuestro propio consumo. Bien, vamos a hablar por último, ya sabemos las piezas, eh, hemos hablado de, de, de qué nos da Microsoft, hemos hablado un poquito de, de qué tenemos en Azure como servicios PAS. Eh, respecto a la parte del plan, esta es la implementación más sencilla de, del mundo, un ejemplo sencillo de, de Workstream. Solamente deciros dos cosas, ¿vale? Eh, y ya enseguida os paso con. Y la primera de ellas es, eh, si queréis implementar un pipeline completo, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la implementación de TFX, que es eh, un paper eh, publicado por Google eh, respecto a cómo implementar una plataforma de serving eh, en su momento con sus servicios. ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo internamente, desde Ten Concepts y para nuestros clientes, es implementar la plataforma de serving igual, pero con las piezas eh, de la plataforma Azure. ¿vale? Y estamos teniendo un, un resultado muy, muy bueno. ¿vale? Dicho eso... Esta es una simplificación en la cual estamos poniendo las piezas mínimas que tenemos que tener. ¿Y qué tenemos que tener mínimo? Una herramienta de desarrollo, un framework de deep models. Hablaremos de ello en un momentito. Ahí veis la F de TensorFlow, pero de dentro de un momento hablamos de eso. Necesitamos eh, un lugar donde entrenar estos modelos. Podríamos hacerlo en el, en el portátil de Rodri, todo todos te ¿vale? Claro. Tienes una i60 <risa> envidia muy buena, pero <risa> pero así no nos llegaría. Eh, entonces lo que hacemos es, para los entrenamientos, recurrimos a la churreca, vale, Que es básicamente, yo voy a tener mis modelos, quiero optimizarlos para múltiples hiperparámetros. Quiero hacer un montón de ejecuciones en paralelo, eh, que cuando las ejecuciones dejen de ser prometedoras, corte para no acarrear costes ni, ni tiempo adicional. Eh, finalmente, después de toda la optimización, yo voy a tener un modelo final. Y ese modelo final es el que me quiero llevar a producción. Desde Azure, lo que podría utilizar, por ejemplo, es Kubernetes ¿vale? para poder escalar ese modelo con imágenes de, de Docker, con, con mis funciones de, de scoring, vale Esto sería un poco... La parte de, del workflow, evidentemente todo ello se ha zonado con nuestro CICD, con nuestra integración continua, eh, porque esto se integra con el... Eh, cada vez que se suba una versión nueva del modelo, que un data scientist nos modifica un modelo en una carpeta, yo hago un check-in, eh, voy a lanzar una build automáticamente, que incluso si utilizo IoT Hub eh, va a ser capaz de distribuirlo a mis dispositivos, ese modelo, para hacer inferencia en 10 Es decir, más o menos, todo está cubierto, no vamos a hablar de eso hoy, ¿Vale? Así que me hacéis un pequeñito acto de fe. Eh, tenemos tenemos derecha de box también, ¿no? Tenemos derecha de box. Los... <risa> vale, entonces no voy a entrar en todas las piezas, ¿vale? son todas relevantes, pero no voy a entrar en ello porque quiero saltar un poquito a la parte de código. vale eh, La última parte que me vais a tener que aguantar, ¿vale? porque además os voy a dar una buena noticia, yo no voy a hacer código, desde el incidente de diciembre de 2017 en Londres, no me dejan acercarme a un Visual Studio. Eh, lo que vamos a hablar es de qué framework de Deep Learning tengo que utilizar. vale todos estos son frameworks de plane ¿vale? El eh, Javi es de los de Javascript, ¿eh? Pues no, aquí también tenemos nosotros varios frameworks, ¿eh? Claro, eh, comitearme a uno de ellos es complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo, no solamente en aprender los lenguajes, los modelos, las peculiaridades, sino también las herramientas de soporte, depuración, etcétera, ¿vale? Bien, afortunadamente yo no, no voy a entrar en la pelea de si CNT casi no, TensorFlow sino, ¿vale? Afortunadamente tenemos esto, ONEX. ONEX es la iniciativa de varias empresas, eh, Microsoft liderando, y tenemos a Facebook, tenemos a Amazon detrás, ¿vale? de tener un modelo conjunto eh, para todos los motores, para todos los backends de, de entrenamiento e inferencia. ¿vale? Ahora mismo, afortunadamente, no nos tenemos realmente que pensar mucho si quiero utilizar eh, TensorFlow con Keras, TNTK, etc. ¿vale? Bien. Yo creo que vamos ahora a hablar de un escenario concreto. Ya os hice un pequeño spoiler de que iba a ser de imagen eh, por ordenador. Sí. Así que, Rodri, bueno, Muchas gracias, Pablo. Bueno, eh, hoy de lo que vamos a ver y lo que va a tratar sobre todo la demo es segmentación de imagen, detección de objetos, ¿vale? Eh, en este contexto, eh, aquí veis por ejemplo eh, un caso en el que estamos viendo pues un, varias masas de gente, ¿vale? En distintas imágenes y lo que queremos es contar, por ejemplo, cuántas personas hay para saber por pues, si puede haber algún peligro en algún evento que se organice o cualquier cosa o tener que llamar a emergencias en algún caso en el que se masifiquen ciertas zonas, ¿de acuerdo? Eso también es muy útil, por ejemplo, para para la parte de manifestaciones, de contar cuántas personas hay... Lo que pasa es que Pablo, yo creo que en este país no, no vamos a tener ese éxito, ¿no? No, no lo vamos al gobierno no se lo vende. Ya, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Muchas veces, ¿vale? Tenemos aquí el ejemplo típico que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esta parte no se la vamos a, aprender a poder vender muchas veces porque tenemos nuestro propio método para seguir contando a este tipo de personas, ¿vale? Bueno, por otro lado, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los distintos métodos que hay de, para la detección de objetos y, y segmentación. Como veréis, eh, nosotros ya llevábamos trabajando y se me ha una una lagrimita, Pablo, con el primer método que vamos a poner ahora, que empezamos a trabajar ya hace mucho, y hace mucho estamos hablando de dos años, ¿vale? Tampoco <risa> es bastante. De hecho, estas caras de aquí no son de viejo, es de este modelo. <risa> es de este modelo, sí, y ya veréis el, el porqué, ¿vale? El primero de los modelos que había, ¿vale? De ellos, era eh, RCNN, ¿vale? Y con esto, fijaos lo que se hacían: teníamos que hacer, eh, teníamos que dar, teníamos una imagen, por ejemplo, le teníamos que hacer con select y set teníamos que pasarle los bonding boxes que queríamos de la imagen externamente, vale, de acuerdo, a todo ello al el modelo y teníamos aquí una red neuronal convolucional a la que se le pasaban cada uno de los bonding boxes que se habían detectado y se extraían las características de ese trozo de imagen. ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria y prometo que ya me cayó, vale, pero has dicho redes neuronales convolucionales. Podéis levantar la mano un momento todos los que sepáis y entendáis lo que es una red neuronal convolucional, por favor. Bien, todos los vale. que no habéis levantado la mano, que sepáis que tenemos vídeos en Plain TV, sí. eh, muchas, ah, muchas charlas etcétera, etc., para hablar de eso. No vamos a hablar de ello en esta sesión, ¿vale? Vamos a darlo por sentado. Vale. Eh, entonces, luego, para la parte que termina, cuando es que se han extraído las características de lo que es la imagen, luego tendremos que clasificar. Queremos saber ese trozo de imagen a qué se corresponde o a qué objeto se corresponde, ¿de acuerdo? Por lo que podríamos tener pues, simples algoritmos o métodos de clasificación, en este caso que podría ser pues, Super Vector Machine que es para aquí, para saber la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases, ¿vale? De acuerdo que habría detectado. Luego después, como veis, con el, con el naming de los métodos, no, se han, no es la verdad es que no se han quebrado la cabeza esta gente y sacaron fast RCN después, posteriormente, ¿vale? Lo que es la entrada seguía siendo exactamente la misma, lo que es la imagen y también select y set de cada uno de ellos, y después lo único que cambiaba era la parte de la derecha, ¿vale? Había varios modelos. Antes, como habéis visto, un modelo que es una red neuronal convolucional, que se las la características de la imagen, y había otro trozo que es el que hacía support vector machine para hacer la clasificación de cada uno de los objetos que había detectado la imagen, ¿de acuerdo? Pues la gente dijo, ¿por qué tener un modelo, tener otro modelo? ¿Por qué no podemos tener un solo modelo que haga la predicción de todo esto? Ya no de los bounding boxes que dan con la clasificación junto de cada uno, de la probabilidad que pertenezca a una clase, ¿de Y esto es lo que propusieron en FAS. RCNN. este método era el doble de rápido que el anterior ¿vale? con esto lo que hacían era simplemente juntarle esta parte también tenían una capa de rellenos de internet, ¿vale? que se le pasaba en cada una de ellas una capa de pooling y con esta, la extracción que habían hecho las características tenían la función softmax que es la que daba la probabilidad de la clase ¿de acuerdo? y un bounding box regreso que lo que daba la información del x y el ancho y el alto que es donde estaba ubicado cada parte del objeto ¿De acuerdo? Esto lo metieron todo en un único modelo y eran capaces de predecir Después siguieron intentando mejorar este modelo. Como veis, el naming es espectacular, ¿vale? Teníamos de cada uno de ellos, ¿vale? iban proponiendo pues, algo nuevo y seguían dándole vueltas a la cabeza. Entonces aquí, como veis, he comentado antes que tenían un select search para que se le pasaran esas, como digamos, esos bonding boxes iniciales de la imagen que creían, ¿vale? Pero esto en realidad era un latazo. Si tenemos métodos, ¿por qué no tenemos métodos para poder si no eso tenemos que pasar de la imagen. Me das la imagen y me das cuáles pueden ser los bounding box, o los anchos, en este caso, eh, boxes que pueden hacer de la imagen. Entonces, aquí tenía un método con un sliding window, iban cogiendo cada una de las partes de la imagen, ¿vale? y iban creando distintos anchos boxes de distintos tamaños, ¿vale? de manera que tuvieran toda esa información. Con eso construían la parte de region proposal network, de manera automatizada, ¿de acuerdo? y la parte de la derecha sigue siendo exactamente... Igual que el método anterior. ¿Vale? lo que es lo que se ahorraba con todo este tiempo de tener que pasarle, sobre todo en la parte de entrenamiento. Vea dónde tardaba Este método era casi también el doble de rápido que el anterior. Y sobre todo que se tardaba mucho en la fase de entrenamiento, se tardaba muchísimo menos que los métodos anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, espero que aquí vamos a pasar al momento, no haya dado una enurisma, no quiero tampoco <risa> en ese sentido, pero vamos a intentar hablar un poquito ahora de, de YOLO. Eh, yo es una versión bueno, que salieron hace ya un par de años ahora mismo tiene una última versión que es de, de Abril ¿no? más o menos la última que tiene, la versión 3 y básicamente es un enfoque muy, muy distinto a todos los anteriores que habéis visto de hecho los creadores ¿no? de las arquitecturas de fast y fast Terreno ahora mismo están pegándose un tiro en la cabeza y dicen ¿cómo se había ocurrido esto? por Dios, iba 10 veces más rápido, más sencillo y es una única red neuronal convolucional. y lo mejor es que es un problema de regresión simple lo único que se hace es que entra una imagen y directamente se hace la predicción de la clase por los bonding boxes automáticamente. Y es solo una red neuronal. Es un problema de regresión. Y es algo súper sencillo para todas las arquitecturas anteriores que habéis visto, que parecían bastante complejas y demás. Y sobre todo lo, lo importante es que es súper rápido. Y ahora veremos un ejemplo y veremos el, el por qué. Al final lo que se hace es dividir la imagen en un grid, en n grid, ¿vale? de x tamaño cada uno, de ancho por alto. Y se obtienen, junto con los bonding boxes y la probabilidad de cada uno, que es lo que se le pasa, a lo que se quiere extraer del algoritmo solo con esta entrada, esto es lo que extrae de la red neuronal, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya podemos juntar nosotros los bonding boxes y pintarlos en la imagen. ¿De acuerdo? Al final obtenemos la probabilidad y las coordenadas de cada uno de ellos, x, y y ancho y alto de cada bonding box, de cada rectángulo. ¿Esto cómo lo hacemos? Fijaos. Simplemente es una red neuronal convolucional. ¿Vale? De principio a fin, no hay nada más. ¿De acuerdo No es tanto los métodos que hemos visto anteriormente, pueden ser un poco más complejos o no en ese sentido. Y fijaos que de aquí viene el nombre. ¿vale? El nombre de lo tiene un nombre y es porque todas las anteriores tenían que dar varias vueltas, ver la imagen, segmentarla, etcétera, sacar, posición sí y la daban varias pasadas. Sin embargo aquí entra solo la imagen una vez y sale directamente lo que es esa, esa probabilidad. ¿vale? Es un problema de regresión súper simple. Bueno, vamos a ver ahora mismo un ejemplo. Esta es la última versión de YOLO V3. Es extremadamente rápido y ahora vamos a ver el porqué. Tenemos un vídeo de ejemplo que salió en abril, como comentado, de este año. Y es ideal para mí para dispositivos IoT también, porque tanto los frame por segundo que llegan a alcanzar son brutales, son más de 45 en este caso, que es la versión V2 que la acabamos de ver. Tiene unos 45. Y sobre todo, eh, lo bueno es que también es un modelo que ocupa muy poco. Pero en realidad para dispositivos, pues una Raspberry y además, pues es súper útil en este sentido y lo podemos realizar con él. Sí. Vale, vamos a abrir un, un vídeo, a ver si se ve. Estaba atento al coche rojo que viene abajo. Fijaos la rapidez el que le sigue el azul, ¿vale? Que está en medio. Fijaos la rapidez de, de la detección de objetos en tiempo real de cada uno que hay, ¿vale? Esto normalmente si lo hubiéramos querido hacer con fast, con faster y demás, estaríamos perdidos. Vale, tenía que haber puesto un sistema de colas, tardaría lo que un segundo más entero en dar esto, los frames no irían en tiempo real, etc. Como habéis visto, esto puede traquear muy rápidamente todos los objetos que hay temporales, incluso autobuses, minibuses, coches, etc. ¿Vale? Como veis, a mí me parece una pasada de, de rápido. Bueno, y vamos a ver ahora un poquito de... La parte de que va a ir la demo, que esto ya es interesante, vamos a entrar ya en materia, vamos a coger ya chicha, ¿no? Como yo digo. Bueno, eh, la parte que hemos cogido es de eh, Tiny Yolo V2, ¿vale? Esto es una versión un poquito más simplificada del modelo de Yolo de su versión 2. Y le vamos a corregir un modelo en Onyx ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque aparte de que lo vamos a poder integrar muy bien en Visual Studio y con CESAR, ¿vale? Estos modelos con las herramientas nuevas que han salido ahora. Eh, directamente este modelo es un modelo que ya está preentrenado en ¿Vale? esta parte, hemos cogido un entrenamiento que se ha hecho con un código con Python, en este caso con TensorFlow, se ha hecho toda esa parte y ese modelo pre nos lo podemos llevar a César y lo podemos realizar la inferencia y lo podemos consumir ¿vale? directamente para ver el resultado que nos daríamos. Normalmente es muy raro que en este tipo de escenarios se haga el entrenamiento en César, ¿vale? aunque hay librerías y herramientas que nos permiten hacerlo para la parte de Deep Learning, pero normalmente suele tener un equipo heterogéneo y suele haber los, los que tienen más expertise en quien hacer esta parte de desarrollo de modelos, data science, etc., suelen trabajar en Python La mayoría, muy poca gente con César, ¿vale? Pero luego esos modelos hay que consumirlos. Hay que hacer un preprocesamiento para pasar al modelo, hay que hacer un postprocesamiento también para pintar esos resultados, también esa imagen. Y ahí es donde un desarrollador César, sobre todo, puede aportar, pero también tiene que tener un poco de conocimiento de deep learning, y saber qué se está haciendo en todo caso. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo? Tenemos una imagen de 3x416x416. Esta imagen que tenéis aquí, de tres, es por los canales que hay, por RGB, ¿de acuerdo? Cada uno de ellas y el ancho y el alto de la imagen. Vamos a llamar una API, que tenemos una aplicación en ASP.NET, ¿vale? ¿De acuerdo? En ASP.NET Full Framework, en este caso, no en Core, porque hay una dependencia de un paquete que han sacado que solo puede estar en Full Framework, ¿vale? Pero espero que poco a poco vaya migrando y muchas de estas herramientas las podamos tener en Core. Luego vamos a tener, que es la parte novedosa, y esto ha sacado en este paquete... Hace 22 días, ¿no? de hecho está publicado hace poco. Y vamos a poder importar el modelo que tenemos de YOLO, ¿de acuerdo? Con pues el Visual Studio Tools for I, Y nos va a crear una clase de César, ¿vale? En el que es el wrapper de esa interfaz para poder consumirlo de manera fácil. ¿Qué es de manera fácil? De que simplemente nosotros vamos a llamarle a una función Room Model y él le va a pasar toda esa información y nos va a dar un resultado. De manera que nos tenemos que despreocupar de esa parte. Esto nos lo vamos a exportar como un paquete náguez o como una librería de clases, que lo podemos utilizar sin problema para hacer la referencia dentro de nuestro proyecto web de SPN. Y luego después vamos a hacer un post-procesamiento de la imagen. Vale, aquí hemos tenido que utilizar OpenCV para leer la, la imagen, la interfaz de OpenCV -CESAR, ¿vale? Te pregunto yo, ¿por qué utilizamos OpenCV? Porque no tengo ni idea, sorprende Bueno... <risa> Aquí es, la verdad es que esto es muy curioso. Bueno, los que habéis trabajado con SPN y utilizado alguna vez Bitmap, ¿cuántos habéis utilizado Bitmap? Vale, un par. Vale, la, unica, la diferencia, y esto os vais a reír todos, ¿vale? Y es que si lo lees una imagen con OpenCV en este caso, y lo lees una imagen con Bitmap directamente, hay diferencia entre los RGB y entre los píxeles. ¿Vale? De acuerdo en cada uno Y habla diferencia muy poquita, pues diferencia de uno. Por ejemplo, si una imagen tiene, pues, 100 ciento... 122, 130, 140. Otra puede tener 123, 131, 142. ¿De acuerdo? Y os vais a encontrar esta diferencia. Esto tenerlo en cuenta, porque también puede que el modelo haya sido entrenado y cargado desde Python y haya cogido imágenes con OpenCV y haya hecho ese preprocesamiento basado en la imagen. Pero eso es súper importante porque los resultados, como tenéis en cuenta, nos van a salir exactamente iguales. Y puede que nos detecten objetos en las imágenes y menos bounding boxes. ¿De acuerdo? Solo por esa pequeña diferencia que puede haber entre formato RGB. Bueno, esa parte de procesamiento la hemos incluido en otra librería de clases. Y aquí lo que estamos haciendo en este caso es que, fijaos esa imagen que hay ahí a la derecha, que parece que aparentemente no se ve nada. Y esos son todos los bounding boxes que han detectado para la imagen. ¿de acuerdo? Todos esos bounding boxes que están puestos ahí, eh, no los podemos presentar así. De hecho, hay muchísimos. No, ahí no detectaríamos nada. ¿Qué hacemos? Hemos hecho un, un código en César para la parte de que implementa el algoritmo de Intersector Overunion, que en este caso que nos va a permitir el no máximo supresión de lo que es la imagen, y eliminar todas esas intersecciones que pueda haber sobre un mismo objeto, todos esos bounding boxes que eh, hayan predecido, y va a dar toda esa información de cada una de ellos, ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer con un threshold? Los vamos a eliminar. porque no nos interesa? A mí me interesa quitar toda esa información y presentar al final al usuario, los objetos que se han detectado. Esto nos va a dar una respuesta. Y al final podemos tener esa información directamente en pantalla. Para representaros lo que hemos escogido, como es una página web, hemos escogido Canvas en HTML5 y hemos pintado lo que es la imagen, ¿de acuerdo? Y encima los bounding boxes que habían cogido de cada parte de, de la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, pues si queréis vamos a ver el ejemplito real. Vale, por una parte antes enseñaros la nueva librería ¿vale? que han que han creado esta parte. Si nos vamos al Nuevo Proyecto, ¿vale? tenemos una parte que es itools, ¿vale? que estáis viendo aquí, y en esta parte tenemos lo que es, eh, tenemos Cognitive Services, para poder hacer un wrapper sobre los servicios cognitivos, la parte de inferencia. ¿Vale? La parte de inferencia ves, es aquí en realidad una librería de clases, ¿vale? pero es con .NET Framework, y en este caso lo que vamos a hacer es que cuando le demos a aceptar de que lo vamos a crear, lo primero que nos va a pedir, en este caso, está chequeando directamente el environment, de que esté todo correcto, y nos va a sacar un wizard en el que podemos especificar e importar ese modelo de OMS que nosotros habíamos pre antes con Python, en este caso con TensorFlow, con CNTK o con, lo que, o con lo que sea. de acuerdo Fijaos, aquí ya nos está viendo el path del modelo. vale Podemos importarlo aquí, directamente. Aquí, Rodri, me gustaría que os fijarais en el tamaño que tiene el modelo. Sí. Vale, el modelo tiene 61 megas. ¿vale? Eh, creedme, estamos acostumbrados a trabajar con modelos de incluso... Gigas, sí. ¿vale? Es muy, muy compacto, ¿vale? Eso habla muy bien tanto de Yoro como de Onyx. Está súper está optimizado en este, en este caso. ¿Vale? Podemos realizar la carga. Ahora mismo está chequeando que todo el, todo el grafo del modelo esté bien construido, todas las dependencias que estén, de verdadamente no estén corruptas, etc. Y está haciendo esa importación y ese análisis. Mientras, si queréis, podemos, eh, tenemos un visualizador precioso que se llama Netron, ¿vale? Que nos va a permitir ver de un modelo Onyx todo ese grafo. ¿Vale? qué es lo que se está haciendo y las operaciones que se están haciendo dentro de esa red neuronal, ¿de acuerdo? Podéis, como veis, la entrada es la imagen. Podéis ver incluso si se le ha aplicado algún tipo de escalado o normalización a la imagen por saber si, cómo sea, tenéis que pasar esa imagen o el preprocesamiento que tenéis que hacer previamente, si tenéis que hacerlo o tenéis que hacerlo. Esto es muy importante. E incluso podéis ver la documentación de esta parte del modelo. Como veis, allí está esperando de recoger un modelo, un input, ¿vale? En este caso es nuestra imagen que hemos comentado de 3 por 416 y 416, y luego la salida, ¿vale? que en este caso es que veis es de 125 por 13 por 13. Y diréis, ¿por qué 125 por 13 por 13? Pues mirad, eh, la parte que se ha dividido la imagen de los gris tiene un tamaño de 13-13, ¿de acuerdo? Tenemos 20 clases a predecir, ¿vale? en este caso, y luego tenemos 5 bounding boxes que se van a poder predecir por cada grid vale que es el 5 por 20, ¿estáis viendo? Y de ahí sale lo que es ese... Este array gigante, ¿vale? De información que nos va a devolver el modelo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si volvemos hacia atrás, a la parte de creación del modelo, podemos incluso ver aquí toda esta parte de las imágenes que Input tienen, cómo va a hacer ese binding, cómo se va a llamar, pues, el binding interno de la imagen se puede llamar al Input, etcétera, De cada uno de ellos para que hagan directamente la llamada y podamos ver toda esa información. Vale, si fijaos aquí tiene bastantes operaciones, incluso bad normalization, fijaos, también las funciones de activación, también incluso aparecerían dentro del modelo, pero aparece bastante información que puede ser relevante, sobre todo para los usuarios que vayan a consumirlo. Quieren saber un poco cómo es esa red o sobre todo si le han pasado el formato correcto a cada una de ellas. ¿vale? Por culturilla general comentaros también que seguro que muchos de vosotros habéis trabajado con el .NET Reflector, siendo la 2018, como no. Eh, esta herramienta la hizo Lutz Schroeder, que es la misma persona que hizo el Reflecto. Es bastante curioso. Está haciendo cosas interesantes, pero. Sí, sí la, verdad, la verdad es que sí, es una, es una pasada. Bueno, aquí ya nos está creando el proyecto, ya ha terminado de, de crearlo esta parte. Y fijaos, lo único que, yo, que os quería que vieseis es que esta clase se ha autogenerado con ese código. Fijaos, no lo ha puesto dentro referencial, está nuestro modelo, para que lo podamos cargar dentro de, de la assembly directamente. Y aquí, en esta parte, tiene un model manager que lo que va a permitir es que podamos directamente, con pues la entrada, que en este caso se espera un float, ¿vale? De, la, de esa lista de, de input de imágenes, pero todo en un array unidimensional. Esto es un problema bastante que todo haya que pasarse en un array unidimensional y ahora veremos cómo hemos abordado también esta solución, ¿vale? Porque normalmente a mí no me da una imagen en un array unidimensional, ¿vale? De hecho, es bastante complejo y en sentido en Python sí... Si, habéis aquí algún desarrollador Python, veréis es que muy pocos utilizáis una imagen unidimensional para pasársela a un modelo en este caso. ¿vale? Y luego veremos directamente cómo devuelve la salida. ¿De acuerdo? Eh, si queréis vamos a volver ya al proyecto que, que hemos creado aquí. Este proyecto está formado por tres, eh, tres ítems. Cada uno de ellos, el primero es la librería que hace todo el paseo de la salida, etc. La parte de de Yolo Inference, es la importación del modelo, simplemente que acabáis de ver, ¿vale? lo único que se ha puesto es un patrón singleton para que esa parte, para que no esté cargando todo el rato el modelo constantemente, y así ahorrar memoria un poco, porque consume memoria, ¿vale? vamos a ser sincero en esa parte, y luego después aquí, toda lo que vamos a ver es cómo hemos hecho ese paseo de la salida del modelo, ¿de acuerdo? Fijaos, a nosotros nos llega una imagen ya en base 64, creo que simplemente la vamos a enviar desde la web, hemos puesto para el ejemplo, van a tener que almacenarla en ningún sitio y la vamos a convertir en una imagen de tipo mat que son los que utilizan en OpenCV. Luego esa imagen la vamos a pasar a un tensor. Eh, un tensor. ¿Os suena los tensores en CESAR? alguien es suena tensor en CESAR? Vale, porque esto es nuevo, ¿de acuerdo? Esto está todavía en previo. De hecho lo tenéis en el paquete de System Numerics, ¿vale? Y también tenéis el manejo de memoria de System Memory que va acompañado con él para hacer todo este manejo de arrays n dimensionales. Si habéis trabajado con Python, vale, los que ¿habéis trabajado habéis trabajado alguno con NumPy? Pues esto es lo que quieren hacer la similitud, ¿vale? En la parte de César. De manera que vamos a poder crearnos un, un tensor, ¿vale? De hecho, con los canales, la imagen del de, ancho y el alto de cada uno de ellos, vamos a poder pasarle de esa información que tenemos, que hemos leído en OpenCV, se la pasamos al tensor, nuestro se RGB, nos creamos el parseo y fijaos, aquí estamos haciendo un reshape y como lo haríais en numpy, porque a mí me han pedido un array unidimensional vale fijaos todo lo que tendría que liar o todo lo que tendría que montar, si yo tendría tuviera que pasar ese, ese tensor, como hacer la transformación dejar un array unidimensional, etc no, el reset ya lo va a hacer por mí y lo va a dejar todo en un array de la longitud de los canales, por el alto de la imagen y por el ancho, ¿de acuerdo? y luego simplemente lo que estamos haciendo es evaluar el modelo, que está en la clase que nos hemos importado, ¿de acuerdo? y luego hacer el parseo de la salida Aquí está la parte más importante, el paseo de la salida, en realidad. Porque queremos interpretar esos datos y ese array unidimensional que nos han devuelto de 13 por 13 por 125, ahora tenemos que pasearlo, ¿De acuerdo? Espero que para un futuro haya mejor integración con esta parte. ¿De acuerdo? Porque yo para mí es bastante importante que utilicen incluso estos tensores, más que unos tensores propios que ellos utilizan para el almacenamiento, porque es más cómodo para los desarrolladores manejar toda la estructura en memoria que están haciendo que pasarle otro, otro tensor, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque esta es la manera natural de hacerlo, no devolver un modelo, un array unidimensional y que nosotros tenemos que parsear toda la salida que esté puesta ahí. No, yo quiero que me devuelva mi 3 x por, 13 por 125 y ya voy recopilando de ahí toda la información. Si vemos un poco la, la salida, ¿de acuerdo? Todo esto lo hemos hecho con, con la parte de Cesap, Lo único que hemos hecho es ir leyendo. Tenemos incluso una clase que es lo que le vamos a devolver al front. ¿Vale? Esta parte es el binding que va a devolver de la web API, directamente el servicio lo que nos va a devolver. Para que veáis que directamente tiene el AVE, pues para saber a qué pertenece el objeto, de los que teníamos ahí arriba, de los 20 que tenemos. Luego tenemos el X, el Y, el ancho y el alto. vale Incluso luego tenemos la probabilidad también de que pertenezca a esa clase o no. ¿De acuerdo? E incluso también tenemos el rectángulo que queremos hacer y ahora vais a ver la parte de por qué. Luego después, una vez que hemos parseado toda esta salida... Bueno, ¿alguien conoce la función softmax? Vale, de acuerdo. Muy bien, Pablo. <ríe> bueno, eh, esta parte de, de aquí lo único que hace es de todas las... Nos va a convertir esos números que tenemos de todas las distintas predicciones que se han hecho para las clases nos va a convertir a pasar a probabilidades. ¿vale? De manera que tengamos una probabilidad entre 0 y 1 de que pertenezca a esta clase. Esta función softmath, incluso que normalmente en Python si la utilizáis son otros paquetes, la tenéis ya implementada y viene de serie. Aquí en César no la tenéis, pero no cuesta nada en realidad hacerla. ¿Vale? Fijaos, si os ayudáis un poco de link you, podéis hacerla en el código y lo tenéis listo en 0,2. Incluso las funciones inmoide también las podéis implementar directamente en César y lo podéis hacer toda, toda esta parte. ¿Por qué? Todo esto es lo que utilizamos para hacer esa extracción de cada uno de ellos. ¿Vale? Y vamos de todo el array que tenemos unidimensional por pues eso hacemos por las columnas y todo, tenemos que realizar todo este proceso vamos extrayendo toda esa información para ir adecuando a la estructura de objetos que tenemos es el YOLO bounding box ¿de acuerdo? Eh, por último lo que hacemos os he comentado antes si habéis visto el proceso de que podían salir muchos eh, bounding boxes seguidos enteros ¿vale? en toda la imagen y podían taparse unos a otros de hecho, y a lo mejor nos dan una buena visión de lo que de verdaderamente los objetos que se han detectado en la imagen con todo ello, lo que podéis hacer es pasarle un algoritmo en un max supress que también se ha implementado en esta parte en Cesar, y os podéis quedar incluso implementando el intersector over union que está aquí abajo. ¿vale? No voy a entrar mucho, mucho en detalle en esta parte, pero os podéis dejar con un threshold para saber la coincidencia que hay entre cada uno de los, de los bombing boxes y poder descartar lo que verdaderamente no os interesa o lo que no está aportando nada para que podáis ver esos objetos. ¿De acuerdo? Por último, que nos queda en la ecuación? Pues vamos a ver si ya visualizamos esto no, si ya lo podemos ver. Pues tenemos aquí una aplicación, una SPNet ¿de acuerdo? Que simplemente lo que hemos hecho es que nos un controlador con webapi 2, en este caso predictivo, y llamamos a nuestro servicio. Directamente lo tenemos importado como referencia en biblioteca de clase. Le pasamos nuestra imagen en base de 64 y nos devuelve un resultado. Y como os decía, para la parte, <coughs> Perdona, para la parte del from, lo único que tenemos en nuestro pequeño script que nos lo va a poner en, en Canvas, ese formato, y nos va a poner pues, los colores y cada una de las predicciones pintadas en, en la imagen. ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si lo vemos funcionando. Bueno, una cosa que es importante decir, este paquete de MLS está todavía en preview, ¿vale? por lo que puede que tengáis algunos problemas si intentáis pasarlo esto eh, a una aplicación de, -Net, de acuerdo vais a tener que incluir algunas referencias, etc. Tiene DLLs no manejadas. Y esto va a ser un poco tedioso, ¿vale? Espero que lo vayan mejorando ese paquete y lo vayan haciendo un poquito mejor en ese sentido, ¿vale? Lo único que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, importar una imagen, ¿vale? Que tengamos. Y que detecten los objetos, ¿vale? En esta parte estamos simplemente viendo cómo está llamando al backend, ¿vale? Para detectarnos y pasearnos toda esa información. ¿Vale? Y fijaos. Y ya nos devuelve para cada una de ellas, pues en este caso que tenemos una persona y que hemos detectado también una bicicleta, ¿vale? De acuerdo, en lo que es la imagen. Si nos vamos a una imagen a lo mejor un poquito más compleja, ¿vale? De acuerdo, que podemos ver directamente, podemos seleccionar otra. ¿Vale? Y podemos detectar los objetos que hay en la imagen. vale En este caso nos está diciendo en la imagen anterior que hay un coche, que hay una persona y que hay al fondo, aunque no lo veáis bien por la resolución de la imagen, hay... Un coche aparcado, ¿vale? lo, lo están marcando, y otro coche también que está ahí un poquito al fondo. ¿vale? Por lo que va a detectar los objetos que tengáis en cada una de la imagen sin ningún problema. ¿Vale? Por aclarar una cosa, este es el momento de los aplausos. ¿Vale? De que coméis a pintar como locos. Eh, ¿Dónde el 2018? Yo lo. ¿Vale? Eh, a ver, eh, no sé si tenemos tiempo para, para preguntas. Tenemos un ratito, ¿vale? La primera la voy a hacer yo, porque sé que muchos de vosotros tenéis esta duda en la cabeza. No os atrevéis a preguntarla, pero yo me atrevo a distancia. Rodri, a distancia más. Sí, Déjame que se un poquito. Rodri, ¿y por qué me quiero montar toda esta movida poniendo a utilizar los servicios cognitivos? Me alegra que me hagas esa pregunta, Mike. Bueno, a ver, eh, esto directamente, como habéis visto, os hemos puesto un ejemplo, ¿vale? Para que podáis ver cómo se hacen estas cosas en función de detección de objetos. Hay 20 clases que hemos elegido nosotros para entrenar a nuestro modelo. Pero sabéis el modelo de YOLO, en este caso, ¿vale? Las primeras capas que habéis visto de la red neuronal convolucional se podrían quedar como, est como están. Y luego por el style transfer, por esta parte, perdón, por el eh, style in, el transfer learning, perdón, podemos hacer todo, que todas estas partes, de las últimas capas que hay, las podemos optimizar para que cojan y aprendan las clases que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Le podríamos pasar un dataset diciendo dónde está más o menos en esos bounding boxes basándole esa información para que la detecte y luego le podemos decir directamente pues queremos clases, por ejemplo quiero pues una central nuclear, quiero detectar si hay X escenarios que esté roto o en vez de detectar como con service que puede decir tal lo mejor que esto es una pantalla yo quiero que se pueda predecir que quiero que esto es, vea que es una pantalla de cine por ejemplo, en ese sentido y poderle entrenar a nuestro modelo hoc, ¿vale? con las clases que nosotros queramos esta parte luego podemos coger y ese modelo que ya tenemos de nuevo entrenado lo importaríamos aquí tranquilamente en esa librería de clases que hemos definido y ya podíamos trabajar aquí con la detección de objetos que nosotros queramos. ¿vale? Con ID e Service al final es muy generalista, está muy bien pero es muy generalista y cuando quieres irte a escenarios muy específicos a lo mejor de tu modelo de negocio pues, ya no te interesa y tienes que hacerte un entrenamiento un poco más justo en este sentido. Me queda claro. Sí. <risa> Muy bien. Eh, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Yo solamente por finalizar un poco. La idea que queríamos transmitir con esta sesión eh, era normalizar un poco el rol de los modelos de Deep Learning dentro del desarrollo tradicional de .NET. Vale, creo que hemos visto eh, desde la parte de cómo los podemos desplegar eh, vía Nuget, que creo que es súper interesante, la importación directa de modelos Onix, que es lo que hemos visto, pero podríamos importar también modelos TensorFlow directamente. Creo que es bastante chulo. Eh, no nos hemos querido meter mucho en, eh, en, DevOps, en DevOps, en el escenario de DevOps, pero contaros que está evidentemente totalmente integrado, incluso juntándolo con IoT Hub para el despliegue, incluso al, al propio dispositivo 10 Edge. O sea, que lo tenemos ya como ciudadano de primer nivel y creo que la, una de las mejores muestras de ello es el tener la clase tensor que os contaba, que os contaba Rodri como elemento de primer nivel en, en, en CESAR. Bien, bien, bien. Dicho eso, yo creo que por nuestra parte hemos terminado, así que estamos... ¿no? a cualquier pregunta. Cuestiones y si... ¿Por ahí? ¿Alguna? Hola, bueno. Hola. ¿Se escucha? Sí. Que mi pregunta era, eh, actualmente los, los servicios de Azure de Machine Learning, el implementation, etcétera ¿Cómo se integra? ¿Cómo no creo que integre ahora mismo en no. con Onyx, etc. Eh, bueno, no, con, Onyx, con Onyx sí. Va más por lenguaje de programación que por otra cosa. O sea, al final con Onyx lo puedes importar, lo puedes importar con, con Python, leerlo normalmente y poder hacer también esa, esa inferencia, Pero el final de la limitación de Experimentation Service a día de hoy, aunque están planeando soportar también R, es solo Python. ¿Vale? A día de hoy. Ah, vale. Entonces se puede eh, hacer la importación de un modelo en Python de Onyx, ¿no? Sí, de ah, sí, ah, he hecho, claro. ahora mismo eh, ya tenéis disponible versión... Eh, ¿Está en preview ya lo que voy a hablar o pues no lo hablo? Mm, Todavía están... Ok, Ay, no, no, tenéis no. nada disponible. Nada. ¿Todavía no? <risa> Va a haber cambios. Ok, ¿más preguntas? Vale, pues yo creo que con esto... Muchas gracias por aguantar. Muchas gracias a todas.